teniendo ahora el panorama más claro sigamos profundizando como lo mencioné antes el sistema financiero está conformado por instituciones financieras que sirven para intermediar o mejor dicho para coordinar las actuaciones entre prestamistas o también llamado ahorradores y prestatarios que vinieran a ser deudores en general estas instituciones financieras se pueden clasificar en dos grandes grupos. Por una parte, los mercados financieros y por otra, los intermediarios financieros. Hablemos ahora de los mercados financieros. Un mercado tradicionalmente era percibido como lugar donde hay vendedores que ofertan sus productos o servicios y donde hay compradores que necesitan o demandan de dichos productos o servicios. Sin embargo, con el acelerado desarrollo tecnológico, el concepto de mercado cambió un poco, y ya no es necesariamente un lugar, Este ya no necesita de un espacio físico. Ahora se dice que hay mercado mientras haya intenciones de comprar y vender donde se den intercambios a precios previamente acordados y donde al final, ambas partes terminen ganando. Entonces, construyendo la definición, podemos decir que un mercado financiero es un espacio físico o virtual donde se comprarán y venderán activos financieros. Activos como monedas, bonos, acciones, productos básicos, etc., y cuya función principal es ser mediador entre ahorradores y prestatarios. Es decir, su función es poner en contacto directo a compradores y vendedores y también marcar ciertas reglas de juego, ya que el mercado financiero puede fijar el precio de cualquier activo, proporcionar liquidez a los activos, reducir plazos y costes para facilitar una mayor circulación de activos y, como lo dijimos, poner en contacto a todo el mundo que quiera invertir en él. Algunos ejemplos de mercados financieros son la bolsa de valores, donde se ofertan con acciones. Estas famosas acciones representan pequeñas fracciones del capital de una empresa y, por tanto, quien las adquiera tendría un derecho a recibir los beneficios que ésta obtenga. Estas bolsas de valores comúnmente siempre brindarán información acerca de las acciones, como cuál es el precio de una acción, el volumen o número de acciones vendidas, los dividendos, es decir, los beneficios pagados a los propietarios de acciones, y un, fa un factor de relación entre el precio de acción de la acción con las ganancias. Como curiosidad, la bolsa de valores más importante del mundo es la bolsa de New York, o mejor conocida como Wall Street. Esta tiene actualmente el puesto del mercado de valores más grande del mundo y ha llegado a movilizar hasta 36 billones de dólares en, trans en transacciones cada año. Otro ejemplo de mercado financiero es el mercado de bonos. Un bono es un certificado de deuda que representa el derecho a recibir un pago en un futuro. Este es emitido por un prestamista, es decir, una empresa, un gobierno, un municipio, una persona, etc. a un beneficiario o poseedor del bono. Las características que tiene que tener un bono son, una duración, esta va a indicar el tiempo que transcurrirá hasta que vence el bono, un riesgo de impago, ya que se tiene la probabilidad de que el ahorrador o prestamista no pague lo acordado al poseedor del bono, y tratamiento fiscal, es la forma en que la legislación tributaria trata los intereses que genera el bono. Curiosidades cuando los bonos están exentos de pagar impuestos, estos tendrán un interés más bajo. Comparados con las acciones, los bonos ofrecen significativamente menores riesgos que estas. Sin embargo, las acciones tienen potencial de dar mayores beneficios.